Allahumma salli ala Muhammad wa alihi al-masumin. En el nombre de Dios el Clementísimo, el Misericordiosísimo. La bendición y la paz sean con el Profeta Muhammad y su familia purificada. Estamos en el día décimo de Muharram. Es el día de la batalla, es el día del martirio. Primero todos los eh, que no eran Hashimíes, de los compañeros del Imam Hussein fueron los primeros en salir al campo de batalla y martirizarse en las filas del imam Hussein, uno a uno, el imam los vio caer. Después fue el turno de sus familiares, los hijos de Ali ibn Abi Talib, los hijos de eh, del imam Hassan, los hijos de Aqil, los hijos de Jafar Tayar, todos ellos se martirizaron en este día. El primero en salir al campo de batalla fue Ali Akbar que era el más el joven, más parecido al profeta Muhammad en su cuerpo y en su espíritu, en su carácter. Eh, salió al campo de batalla de una, una gran lucha. En un momento le ofrecieron el salvoconducto eh, por un pariente de las filas del ejército de Obedullah, pero él lo rechazó nuevamente. Y luchó denodadamente, mató a unos cuantos, pero se volvió a su padre, el imán Hussein, eh, quejándose de la sed que sentía. Dijo, no puedo más, no aguanto, digamos, la sed, mis, mis labios secos, dame algo de agua, dame algo de agua. Pero el imán Hussein al salam no tenía nada de agua para darle. Acercó, lo acercó, tomó su, su rostro, maldijo a aquellos que luchaban contra él le dijo, pronto te encontrarás con tu abuelo, el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, y te saciará eternamente con el agua del paraíso. El, imán, el, el joven Ali Akbar volvió al campo de batalla y eh, continuó luchando hasta que recibió una cantidad de golpes que finalmente lo voltearon y eh, se abalanzaron sobre su cuerpo y lo martirizaron a golpes de espada. El imán Hussein corrió hasta él, echó a la gente de su alrededor, abrazó a su hijo y maldijo a aquellos que eh, dieron muerte a Ali Akbar. Allí la hermana del imán Hussein Zainab al-Kubra eh, fue corriendo hasta donde estaba Ali Akbar, lo abrazó, pero el imán eh, le dijo que volviese al campamento, hizo llevar a Ali Akbar, dicen que tomó sangre de Ali Akbar, la, tomó, la tiró también al cielo, dicen que ninguna gota fue, digamos, cayó después de eso, como un milagro también que sucedió. Luego siguieron digamos los martirios en ese día trágico, los hijos de Jafar Tayyar, aun Muhammad Ubaydullah eh, antes, que él, antes que ellos, Abdullah ibn Muslim también fue al campo de batalla. Después Qasim, el hijo del imán Hassan, que era menor y que pidió permiso a su tío y su tío no lo dejó. Dijo que eres el único recuerdo que tengo de mi hermano. Era menor, no lo dejó, eh, pero insistió el Qasim a pedido de su padre. En esos momentos le había encomendado, que insista a su a su tío para salir al campo de batalla, salió, luchó a pesar de que era menor, valientemente y también con golpes de espada cayó y fue el turno de que lo martirizaran. El imán Hussein fue a su encuentro dijo que, eh, que duro es para, para tu tío el que lo llame si no puede acudir en tu defensa o si lo hace no tenga ya ningún beneficio. Eh, después... Se martirizaron Abu Bakr, hijo de, otro hijo del Imam Hassan, eh, Abu Bakr y Muhammad, hijos de Ali, y también eh, Abbas. Va a llegar el turno de eh, del Abbas, eh, pero antes que él, los hermanos de Abbas, Abdullah, Jafar y Usman, fueron también al campo de batalla y fueron martirizados. El último de ellos en combatir y en martirizarse fue el comandante de las fuerzas del imán Hussein, su hermano Abbas, de la Abbas, que salió con el imán Hussein a buscar agua para el campamento. Fueron luchando juntos, pero mediante flechas y mediante las tropas enemigas finalmente consiguieron separarlos unos de otros. Y eh, el Abbas llegó hasta el río Éfrates para buscar agua, juntó agua, no bebió de ella pensando en su hermano, pensando en las mujeres en el campamento, y tomó con sus manos el agua para llevarla al campamento. Allí fue que le cortaron su mano derecha, tomó la cantimplora con su mano izquierda, le cortaron luego su mano izquierda, tomó con la boca y finalmente con flechas en su rostro, al final terminó cayendo del caballo y martirizándose. Allí fue que el imán Hussein gritó que eh, han roto mi espalda, han destruido mi plan y realmente ha perdido a su comandante, ha perdido a su hermano y allí el, el imán realmente se vio eh, quebrado por la situación.